Buenas chicos y chicas, nos encontramos en un nuevo video para mi canal Y en esta ocasión andamos en un video informativo, por eso el saludo formal <ríe> Vamos a hablar de algo muy interesante, ya que hace unas semanas se acaban de salir dos de las consolas más potentes y nuevas de, este, de esta generación Las cuales ofrecen cosas muy interesantes Obviamente estoy hablando de la Xbox Series X y S y de la Playstation 5 Pero bueno, me voy a enfocar más que nada en la Playstation 5 cuando hablamos por sí, PlayStation 5, estamos hablando de un hardware, el cual posee que es muy bueno, el doble de mejor de la PlayStation 4. Hablando más técnicamente, estoy hablando de 16 GB de memoria RAM, es, ya pasaron de HDD, o sea, la unidad de almacenamiento, a SSD, lo cual es muy interesante. También estamos hablando de una tarjeta gráfica 1080Ti en comparación a una equivalente de AMD Lo cual posee 10 GB de memoria de video Tiene un potencial tan enorme de poder correr juegos tan pesados de esta generación Las cuales podríamos disfrutar valiosamente Y solo por $1,500 dólares, ese es un precio que voy a detallar también Pero bueno, ¿Dónde llega mi problema con PlayStation? Llega en las quejas que he estado obteniendo últimamente desde que hubo muchas quejas tanto en redes sociales como en páginas de Vandal o de Epic Games las cuales, las preguntas más recurrentes eran ¿Por qué hay Coil Wine? es un ruido que se produce al momento de hacer una refrigeración de tu PC o en este caso de la consola igualito me sucede a mí pero en mi caso yo ya me acostumbré pero donde más me incomoda fue donde en la misma caja mencionan algo muy interesante mencionan 3, 4K 8K y 120 cuadros a 1080, lo cual no lo han cumplido, solamente el 8K y 4K, ya que en el caso de los 120 cuadros por segundo no sabemos en qué juegos van a ir, Fortnite no está asegurado, inclusive en la página oficial de Epic Games, las preguntas más recurrentes ahí se puede averiguar, en la pregunta dice y no correrá en esta generación a más de 60 cuadros, ya que solamente habrá la mejora que es el ray tracing, que en cierto caso yo lo veo muy necesario, ya que para qué quiero tener menos FPS y que más, se vea más bonito de lo que ya estaba, amigo. Literal, si lo hubiesen mantenido ahí y hubiesen quitado ese límite, sería otra cosa, no creen, pero no lo han hecho ya que de qué me sirve tener 60 cuadros estables, lo cual a mi parecer sí es jugable, ¿eh? pero tiene input lag y todas esas cosas. La cosa es de que mientras que alguien uno de PC tenga 120 fps se va a poder desenvolver mucho mejor. Y eso es lo que yo creo que PlayStation 5 no lo he hecho vean Y después de todo eso, todos los problemas que está teniendo, tanto el precio, tanto los problemas técnicos, ya que ha habido también un caso en donde Alpha Sniper se le cuelga en pleno directo la PlayStation 5. Lo cual hizo explotar a todos. Putas de Allí ya veo la dale, dale, acelera. Acelera, Kruk. Estoy, estoy, estoy, estoy centrado, estoy centrado. Estoy centrado, estoy centrado, estoy centrado. Ah, espectacular. Mi concentración. Vale, ya está. Se formula mi pregunta ¿Realmente vale la pena Comprar la PlayStation 5 en diciembre? Bueno, en sí Mi respuesta es opinión propia Y la verdad es muy fácil de contestar Yo creo que la PlayStation 5 No vale la pena, no por ahora Habremos por qué, muy simple chicos Primero, errores técnicos Obviamente es muy malo Comprar un producto ni bien salió Ya que por ejemplo, quieren crear No sé, un, un auto volador Obviamente los primeros modelos van a ser un asco, así que no vale la pena comprarlo. Hablemos también del precio. Hablemos de, de, de la oferta y la demanda. Mientras la oferta sea más barata, más gente lo va a comprar. Mientras más cara sea la oferta, menos gente lo va a comprar. Pero ¿qué pasa si, si los precios o la cantidad, o bueno, por si se quedan sin stock, los precios han de aumentar, y en especial en Navidad, ya que para esta fecha ya lo estoy grabando por Navidad. Llegando el precio en mi país hasta los 3000, mil, soles mil soles, inclusive se va a seguir realzando, y en cierto caso yo creo de que es demasiado dinero por una consola que literal es lo mismo, inclusive mi primo también optó por la misma opción, quiso comprarse la PlayStation 5 pero al final después de haber analizado y yo mismo recomendarle se compró una computadora, lo cual sinceramente gracias por seguir mi consejo. Sinceramente yo creo de que la PlayStation 5 no vale la pena temporalmente, ya que tal vez, y solo tal vez, si es que mejoran los drivers y quitan ese límite de FPS tanto en juegos multiplayer, pues la verdad sí valdrá la pena. Y yo creo de que es... Muy probable que lo compremos en enero, febrero o marzo por ahí más que nada, ya que literal por esas fechas van a bajar los precios a ser estables para que cualquier persona lo pueda comprar, ya que comparemos el PlayStation 5 con la PlayStation 5, 4, perdón, ya que en esos tiempos hubo una gran diferencia de cantidad de inicio con dinero, ya que la PlayStation 4 solamente costó 2.000 soles para esa generación, lo cual era una consola muy buena y a mi parecer sigue siendo muy buena. Yo sinceramente les recomiendo de que se compren la PlayStation 4 y si... Y ya están justo en la tienda Ya pues no Simplemente compras el PlayStation 5 Pero sinceramente Yo creo que más vale la pena Por 3000 soles Una computadora de media gama Lo cual te vas Vas a poder jugar juegos muy interesantes Disfrutar con tus amigos Y cosas así Obviamente solo mi opinión Pero a mi parecer PlayStation 5 no vale la pena y pues esta es mi opinión chicos más que nada Espero que les haya gustado Y también recomendarles de que se suscriban Ya que hago contenido regularmente bueno Así que me gustaría que me apoyasen Este en este video Para que más gente lo vea Y más que nada disfruten de estas vacaciones Se me cuidan Chao